Bueno, estoy analizando después de un tiempo de uso, la GoPro Hero 7 Silver, Silver 7, Silver Silver 7, la Hero Pro 7 Silver, ¿vale? Están todos con la 8 y la 9 gastando fortunas, eh, ¿vale la pena gastar 500 euros en una cámara deportiva? Con 500 euros podemos comprar una reflex. Y aunque la gente no sabe, es otra historia. Eh, graba los vídeos distintos, ¿vale? Tenemos unos lentes que son totalmente distintos. Sí que es buenísima la GoPro, es muy práctica a la hora de viajar, pero yo creo que con unas 7 de 200 euros o menos en alguna oferta alcanza. Vamos a ver cómo graba con luz, de frente y a contraluz. Vale, he sacado varias fotos, lo he comparado con la Apeman, por ejemplo, que es una de gama blanca, digamos. Vale, vamos a ver cómo se comporta en, en cuanto a estabilidad. A ver la estabilidad. Bueno, igual tenemos que ver la estabilidad de verdad, porque dijeron que hay un Puma suelto. Y, y a ver qué pasa. Veamos cómo está la estabilidad de esta cámara. Parece que bien, lo que decíamos a contraluz con el sol de frente. En movimiento. Haciendo cosas como si estuviéramos trabajando y teniendo que filmar. La policía lleva a GoPro, no sé si sabían. En muchos países. Los agentes, tanto los policiales como el ejército, van con GoPro, es con lo que filman. Yo creo que la estabilidad podría estar bien. Hacer de cuenta que estamos haciendo algo. A ver si toca escapar del Puma, ¿no? Bueno, ahí con... sin luz. Joder, ese es un sitio ideal para que se esconda un gatito. Estoy como perejil de feria, es ¿eh? Barato, barato estoy aquí. Estoy en una zona totalmente apretada y... ¡Osvaldo! Anda mirando, Osvaldo, ¿eh? Vamos a ver la cámara lenta. Las cámaras lentas últimamente me están molestando bastante. ¿eh? Vale, estuvimos viendo la cámara lenta. Ahora vamos a ver... Eh, lo que es a baja luz Ahí en contraste Los colores y lo que sea Osvaldo, el tema del puma, por favor, eh Mirá dónde estoy Yo no sé este, si está mirando o está siempre en el boludeo Ahí hay cuevas, ¿vale? Y hay lugares donde se puede esconder cualquier gatito Hay una alarma de que se escapó un puma y... La verdad que son dos cosas que quiero hacer Y saben que lo que yo digo lo cumplo Que es pelear mano a mano con un puma ...que no sea muy grande porque obviamente me mata... ...vale, no nací ayer... Eh, ...pero bueno... ...y otra es pescar un tiburón a mano también... ...son dos cosas que quiero hacer... ...el otro día dije que me iba a tirar en el pozo... ...y si veo en mi otro canal me tiré en el pozo... En, ...ahí en el agua... ...así que yo siempre cumpliendo... ...voy a ir por aquí... ...vamos a ver cómo está la estabilidad de grabación... vale. ...voy caminando... ...saben que estas cámaras las usa el ejército, la policía... Y bueno, la giro Pro 7 Silver, a ver qué tal Vale la pena 2020-2021, gastar 500-600 euros en otra cámara En una One o en una GoPro 9, me parece exagerado A ver... el estabilizador como va me tengo que poner la mascarita y nada, yo creo que va bien yo saqué varias fotos GoPro de Ten Video de Ten Video Bueno, hemos visto varios parámetros. Es muy fácil de, de manejar esta cámara. Lo que a veces sí se me queda tildada. Ya lo he dicho varias veces. Cuando estoy pasando archivos al ordenador o algo se me queda tildada. Ya hice un tutorial sobre eso. Dejan presionado el botón de power. ¿Vale? Lo dejan. Que pasen los segundos hasta que se reinicia. La cámara se, se vuelve a activar y vuelve a estar normal Pero sí que cada tanto se me queda petada, no sé por qué Ahora vamos viéndonos a contraluz Ahí, caminando y a contraluz A ver cómo están los sensores, cómo va todo Ahí, con la luz ahí Ay, la coche de cagazo Hablando de puma, y toqué con esto el, la planta y me quedé, vamos Así que nada Bien, ¿no? Por 180, 200 euros tenemos cámaras. No creo que haga falta gastar más. Si te quieres hacer el pinta y que te vea el vecino como cuando compraste el Mercedes, que no tenías para hipoteca, pero querías fingir que te iba bien. Y bueno, GoPro detén vídeo. Detén vídeo. Detén captura.